Ey, que estamos de vacaciones Estamos de vacaciones y no podemos salir Voy a quitarme la mascarilla Estamos de vacaciones no salir. y no podemos salir Fuera de Almería Por lo la, tanto de, a, bueno, de Almería a Málaga Otra que no esté bueno. A Málaga porque está todo cerrado Así que nada, como se nos han fastidiado Los planes que teníamos en estas vacaciones He decidido hacer cosas en Almería Que os iré enseñando, ¿vale? Sí que os voy a hacer un bloque de cosas para Que podáis ver en Almería Uy ¡Uy! ¡Uy! aparcado. <ríe> Así que nada, hoy nos vamos a desayunar y luego queremos ver la exposición de Leonardo da Vinci que tiene Caixa Forum aquí en Almería. ¿Vale? Así os presento a, a Leonardo da Vinci un poquitillo, ¿vale? Sí. Venga, vamos al desayuno. A ver, que está muy seria. Vamos a hacer el típico desayuno almeriense y estamos en el Zapiño. Ahí tiene Majo su barco aparcado que ahora lo cogeremos para, ir a, para meternos en el mar y la verdad que estamos aquí en la zona del palmeral como lo podéis ver pero ya hace un día un poquitillo nublado hay mucha humedad. humedad por eso el peor recogido pero bueno, que en Almería siempre hay mucha humedad <risa> sí. esto es lo que se dice un desayuno almeriense total Una tostadica. nuestra tostadica de jamón con queso para coger fuerzas para un día largo y duro y <risa> tomatito bueno, y aquí estamos en la exposición listos para ir a verla con los inventos de Leonardo da Vinci que molan un montón. Ya les he enseñado la exposición de, de Da Vinci Que está muy chula, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas Entre otras cosas, es que Leonardo empezaba haciendo cosas y no las y acababa no acaba ninguna. Pero bueno, que han servido para que después en el futuro la gente fuera haciendo inventos y demás Y nada, hemos ido al Tiger, os lo vamos a enseñar Pero me viene bien para recordaros que si llego a los 500 suscriptores haré un sorteo de cosas del Tiger Hemos comprado un dinosaurio que ya lo enseñaré Para Navidad, para colgarlo en Somos así de raros sí gente pone bueno nosotros dinosaurios Correcto. en el árbol así que nada ya sabes que si os ha gustado el vídeo le, le dais likes comentar y sí. suscribiros y todo eso eso es además vídeos de estas vacaciones ya verás cómo os gusta Chao.